pues estamos comenzando la cuaresma. Y para comenzar tal vez sería bueno pensar en estas tres prácticas que nos propone la iglesia de el ayuno, la oración y hacer obras de caridad. ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo nos pueden ayudar a nuestra vida interior? ¿Serán ya anticuadas? Yo creo que... Estas prácticas tienen mucho que ayudarnos en el día a día a vivir una vida plena. Así que, pues tal vez de eso podríamos eh, hablar ahora que comenzamos. Y me gustaría traer este tema usando eh, algo de lo que hablaba Stephen Covey, que era una persona que le hablaba más a personas de negocios, como un experto en esta área. Y algo que él decía... Tomaba de la psicología el decir que podemos vivir nuestra vida como de manera un poco más animalística, ¿no? podríamos decir. Y que esa forma de vivir pues, consiste en que en, una constante, en un constante intercambio entre los estímulos que vivimos, las cosas que nos pasan y nuestra respuesta. Como en un animalito, estos están casi como eh, mecánicamente uno tras el otro, es lo que sigue, es más determinada la cosa. ¿no? Entonces, si va un perrito caminando por la calle y le ladran, ¿qué hace el perrito? Pues en una respuesta inmediata va a ser o ladrar o huir. ¿no? Es, esas son las dos. Y si el perrito tiene hambre, ¿qué va a hacer? Pues buscar qué comer y buscar alguna forma. Si está en celo, ¿qué va a buscar? Pues, ¿con quién aparearse Y, pues, así es el mundo animal. Inclusive, también, nuestra vida eh, puede reflejar eso un poco, porque también tenemos eso, compartimos eh, una parte del mundo animal, ¿no? Eh, pero, hay algo curioso, que no siempre es así. Que a veces el ser humano nos sorprende. Entre... El estímulo y la respuesta. El ser humano tiene una capacidad de crear un espacio y que no lo determine el estímulo para dar una respuesta siempre la misma, sino que tiene un espacio y ese espacio es el espacio de la libertad. Y yo creo que estas tres prácticas de cuaresma a lo que nos ayudan es a trabajar, a crear más ese espacio y a cómo trabajar esos músculos que nos ayudan a vivir desde la libertad, no desde la reactividad. ¿Cómo funcionan? Bueno, podríamos comenzar con, con el acto de obras de misericordia, de, de dar a los demás. ¿Qué tiene que ver esto con la libertad? Bueno, lo primero que hace esto es que, cuando yo volteo a ver a mi hermano que está en necesidad, a mi hermana que se encuentra en necesidad, ya ese acto me saca de mi reactividad, de mi egoísmo. Yo casi siempre voy a estar viendo a ver qué me falta, qué tengo que resolver, qué, qué está incómodo, qué tengo que acomodar. Y cuando dejo de verme a mí mismo, y comienzo a ver a los demás para ver cómo ayudarles. Ya eso me saca de esta reactividad. Ya eso es la libertad. Se activa. Y además es algo muy bonito porque nos deja sintiendo muy bien siempre. Muy consolador. Entonces, segundo, la oración. San Ignacio dice que en la oración... Hay tres cosas que se mueven principalmente dentro de nosotros. La memoria, el entendimiento y la voluntad. ¿Qué pasa? Que mi voluntad, cuando voy a la oración, se alinea un poco más a la voluntad de Dios. O sea, lo que yo quiero hacer, mis proyectos, lo que traigo en mente, en la oración, pues yo me pregunto, ¿qué es lo que quiere Dios? Y me trato de mover un poco más hacia allá. Entonces, eso es crecimiento en libertad. Eh, mi entendimiento. Casi siempre actuamos de una forma porque entendemos la vida eh, de tal o cual forma. Si yo no busco esto, nadie me lo va a dar. Si yo no veo por mí, pues nadie va a ver por mí. Si, y entonces tenemos cosas que hemos desarrollado, entendimientos... Que, que cuando nos confrontamos con la escritura podemos, que podemos entender el mundo de otras formas también y ahí crece la libertad también y eh, en la memoria a veces lo que nos determina actuar siempre de una forma es que pues nos han pasado cosas hay cosas en nuestra historia que no han funcionado cosas en nuestra historia, nuestras relaciones que han sido difíciles y a veces pues estamos como que en un intento de evitar que me vuelva a pasar, reacciono de tal forma. ¿no? Y cuando voy a la oración, ¿qué sucede con mi memoria? Pues dejo que también Dios la toque. Y dejo que Dios vaya sanando esos recuerdos, esas memorias. ¿Y qué pasa? Pues que ahí también me doy cuenta que no tengo que dejar que eso determine toda mi vida. Que puede ser la gracia lo que determina mi vida que Dios puede sanar, la oración. Y finalmente, ¿qué tiene que ver esto del ayuno con la libertad? Se puede entender antes, se entendía como, o se hablaba del tema, a veces como si hay que castigar al cuerpo, que, como si el cuerpo es malo y el alma es buena, y entonces hay que sacar el alma. Pero pues algo que le faltaba a esa teología eh, era pues que el cuerpo también es un don de Dios. El cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Y, y esto de que verla como totalmente negativo y castigarlo, pues le falta algo, ¿no? Y la cuestión es que nuestro cuerpo también es un espacio en donde Dios nos encuentra. Y en esto de la comida, el, el comer diferente los viernes, no comer carne, o que el viernes santo y el miércoles de ceniza, digamos, pues vamos a tener una comida principal y dos más pequeñas que, que una normal. ¿Qué hacemos con eso? Pues que nos damos cuenta al privarnos de algo que siempre está ahí, la carne, por ejemplo, o, o la comida como siempre comemos con nuestro apetito, al privarnos de eso, nos damos cuenta que podemos decidir, que podemos actuar de maneras distintas. Uno de los grandes engaños que a veces eh, nos decimos a nosotros mismos es que no puedo cambiar, es que no puedo hacerlo de otra forma. Y cuando dejo de comer carne, cuando dejo de hacer algo pequeñito y me siento apoyado por una comunidad que todos lo estamos haciendo, pues ¿qué sucede? que me doy cuenta que también en otras áreas, tal vez puedo reintentar, que en otras áreas, a lo mejor ya de pecado, puedo volver a intentar a dejar de hacer eso, que no me determine mis relaciones, a que si me siento en conflicto, no esté como el perrito teniendo que ladrar o huir, desde la libertad, ¿qué sucede? Pues que decido a actuar en la verdad, decido actuar en la justicia, pero no tengo que ofender, no tengo que gritar, me quedo en la relación hablando la verdad y la justicia con tranquilidad, con paz y con amor. ¿Se puede? Pues se puede. Y eso eh, es, es algo difícil a veces lograrlo, pero es, desde ahí salen eh, la capacidad de hacerlo. Así que, pues estas tres prácticas las podríamos ver esta cuaresma ahora que comenzamos, ver cómo las implementamos y cómo las implementamos también conscientes de lo que están trabajando dentro de nosotros. Así que pues vayamos pensándolo, vayamos pidiéndole a Dios que nos inspire y que esta cuaresma la podamos vivir con mayor libertad eh, de la mano del Señor. Amén.